Acá. Ay, muy acá. Bien. Está acá Está en luz, Está en no, para, Para, para, queda para, GIF, queda para Quiero decir algo ¿Es un arte saber guiñar con ambos ojos? ¿Vos sabés? No, no sé, con uno A no ver siento. Este es el que mejor me sí. saldrá ¿Y el otro? No. no Cierra los dos, los dos. Es muy difícil Prueba lo que ¿Y Proba lo que está no Es que, que ver, hace ver, cara el, de de uno cara raro Cuando quiere subir la ceja No se sí. ¿Sí? Bueno hey, eh, para, En la ¿qué? izquierda para. Es medio raro ¿no? Pero tirate un Cata un, un, Una guiñada eh, Digamos sexy Porque bueno, ahí estás Haciendo sí, Esta noche podemos ir Claro Pero le di como No, no para No no. te preocupes Vamos a ir que se te mueren de risa Cata Claro A ver A ver pero Vení Uy el beboteo que se vino No, no en la transparencia se les olvidó así. No sé, no mira el sticker de Lali cuando fue invitada a Mirta Legrand, que cuando la presentan mira la cámara y hace así y tiene un pico. <ríe> es buenísimo. A ver, pará. Pero poneme el efecto. ¿Por qué la música de va. fondo? No sé por qué. Sí, es rara la música. Uy, es una guinada normal. No voy a bailar. O a sí. ver, a ver. Bueno, pará, va. Ahí. Y ahí. Y ahí. <ríe> No, pero esperábamos Un bebote Que no estuvo bien Pero más sexy no, Más sexy La hora no, no, La hora no, de que... de Cata La hora de claro, de Cata Después del parámetro Que la vara, Yo la dejé ahí Porque estaba como Con un tic sí. Oh no, a la. No, a ver. no, Está mi viejo chico, mirando. Me cilio no, chico ¿Por, no sé. ¿Por qué ponés ¿Por qué haces este Poneme de ir acá? Lo hago ¿Por para abajo <ríe> Porque siento que Esa es mi cara ¿Por sexy ¿Por qué te quieres Hacer la rica? <ríe> no me hago la rica Soy rica Oye ¡Saca la que sabe, sabe! ¡Ay, un pero chorrito! Que, ¡Que bajo la mirada! Pero Perdón, ¿sí? que bajas en el mentón. ¿Bajas el mentón? Sí, sí. sí. Son las técnicas, chico. Yo, yo te voy de costado, como que le hago así. ¡Ay, ya! ¡Mira, mira, mira! ¡La cazada, la cazada, la cazada! ¡Ay! Ya, pero bueno, ahora, ahora lo hago a propósito, pero cuando, sin querer, cuando me quiero hacer la linda, lo hago. Ay, y, la, y las que me conocen me dicen, ¿qué haces ahí? Bueno, la, ya lo hice, para enseñarme Es así. Ah, como que para al costado y se te cae el pelo. La música. Distraída. Muy bueno. Chico, no me pongan no. los chicho, no, chicho está se, nervioso. Estás temblando, Chicho. Chicho, tranquilo, Chicho. Se fue también nervioso, Ay, Chicho. A Juan no le pasó nada. <risa> es más, ¿Qué se había hace? quedado, se había quedado muy limachi, dormido Se quedó dormido Juanma, chicos ¿Qué che, hace? Juanma, ojo. Juanpa, Juanma, dale, dale Pará, ahí, ahí está, ahí está wow, Juanpa no te cree nadie Ya está, ya <risa> sé que no soy sexy, no me sale Te pido mil disculpas <risa>